Muchas gracias por visitar este espacio. Soy Hoss Music y te doy la más cordial bienvenida a mi página web y mi canal de Youtube donde podrás encontrar información y descarga de un super pack. Y en diferentes resoluciones. Así como, desde lo más básico hasta lo más avanzado y sin contar los nuevos proyectos que estamos trabajando. Para todo ello es importante que tú te suscribas al canal para participar de todos los vídeos que estamos haciendo. Y también te lleguen todas las actualizaciones. Y así si no te pierdes ninguno, mira es bien fácil suscribirte. Aquí al costado hay un botón que dice suscríbete, y al picarle ya estarás apoyando al canal, y te agradecemos muchísimo. Y seguiremos haciendo vídeos de tu preferencia, y que te ayuden a hacer lo que tú siempre haces. Todo ello podrás encontrarlo perfectamente estructurado en distintas secciones de la web, así que te invito a que navegues por ellas y que disfrutes de los contenidos que dejo a tu disposición. Y bien empecemos patus de